En primer lugar desde Solte agradecer la asistencia a los participantes, a los ponentes, a la gente que ha colaborado para, en esta jornada. ¿vale? Y bueno, un poco eh, por ver un poco Soltec como, como empresa clave en el desarrollo, digamos, para estaciones de estaciones menores de 5 megavatios, aunque obviamente nuestro negocio también va a nivel de Turite Skate. Eh, Solte ha planteado. Eh, segundo. Vale, que está... Vale. Eh, la ponencia un poco la vamos a, a subdividir por, eh, en dos líneas principales, ¿vale? Uno, en po, un poco en, en ver qué, qué producto tiene Solte más enfocado a la generación distribuida, ¿vale? Y, por otro lado, un poco el, en la visión que tiene solter de cómo hacer esa integración en, en el desarrollo de, de los parques fotovoltaicos, ¿vale? De, de pequeña potencia ver un poco hacia adelante, ¿vale?, porque esta era la primera parte y empezamos un poco primero a explicar, hilando un poco del lo, lo, teoría imponente, cómo se distribuye los equipos en campo, es ver cómo nosotros, de alguna manera, tenemos una solución eh, plug-and-play y una, una, una solución integral. Donde suministramos todos los equipos que, que puede necesitar de alguna manera en baja tensión y continua para una planta de, de menos de 5 megavatios. ¿vale? Un poco aquí es eh, aprovechar digamos, la experiencia, el conocimiento y el volumen de negocio que maneja Soltea a nivel de utility scale para hacer más competitivos a nivel de plantas pequeñas y poder ofrecerle, a, digamos, a nuestros clientes básicamente la, los mismos servicios, misma tipología que tenemos para los grandes clientes a, a un precio muy competitivo a, a, a integrar en el sistema, ¿vale? Entonces, aquí un poco los cinco puntos que, que queríamos plasmar de alguna manera es eso, eh, el requerimiento dar un producto con los mismos requerimientos de calidad, robustez, disponibilidad que se ofrecen para, para grandes clientes a, al pequeño, digamos, consumidor de, de planta, ya sea eh, lo que comentábamos antes, ¿no? de las empresas que se dedican a, a comercializar energía o a generar energía, ¿vale? Eh, un poco facilitarle el tema en, en la elección de los equipos. Eh, para evitarle que sea algo mucho más engorroso a, a terceros que a lo mejor no tienen tanta experiencia como nosotros o no tienen acceso a principales proveedores de módulo tier 1, inversores, etcétera, etcétera. Eh, más puntos que tenemos por aquí. Eh, bueno, un poco también hacer un poco el acompañamiento de la puesta en marcha gestión de... unificar la gestión de garantías, no tener diferentes actores de, para gestionar diferentes equipos, las garantías, ¿vale? Un poco una, una solución más íntegra de, de todo, ¿vale? El, digamos, el equipo, decir de una manera que, que manejamos nosotros, por un lado, tendríamos claramente el, el suministro, ¿vale? De, del track que es nuestro, digamos, nuestro pilar fundamental del negocio de, de solter, ...orientado tanto a traques de dos por como de uno por. El tema del suministro con diferentes tecnologías, ya sea monofacial, bifacial, poli, mono. ¿vale? Eh, nosotros sí que es verdad que aquí estamos un poco más focalizados en el tema de, de solo dar suministro eh, a, a inversores de string porque no tenemos la parte de media tensión integrada, por decir de una manera. Es decir, esa la dejamos para, para el tercero que hace el centro de seccionamiento que comentabais antes, que, que normalmente lo suelen englobar en la misma partida. ¿vale? Entonces, nosotros nuestro punto frontera, por decir de una manera, es la parte de, del inversor de string. ¿vale? Inversor de string, pues en función de la potencia del parque, la arquitectura y demás, pues nos adaptamos a diferentes potencias. Como puntos más adicionales de equipo de suministro, pues bueno, estaría el tema de las estaciones meteorológicas, el, el tema de servicios de escala remoto, ¿vale? Y, y otro pilar fundamental serían lo, los servicios eh, de solter. ¿vale? Eh, ¿Qué ventajas tenemos para eh, suministrando to, todo en uno, una solución de plug and play o una solución integral? Pues que tenemos eh, acceso a equipos de grandes plantas, mayor estandarización de productos previamente definidos, reducción de costes de compra por volumen, componentes preparados para el montaje rápido, simplificación de los trabajos tanto en diseño de plantas como en la construcción, aceleración de suministros por tener equipos estocados en, en nuestras instalaciones de Salajad. Reducir el número de actores en la cadena de suministro, reduciendo y acelerando los procesos de contratación y, y compra. Vale. ¿Qué servicio eh, puede ofrecer Solter dentro de, de, la, de, dentro de la parte de, de suministros para dar un valor añadido? El tema de la. siempre es soporte de instalación mantenimiento a través de instaladores certificados por soltech que previamente se le da una formación, eh, servicios, tenemos una división de negocio de servicios de atención al cliente, vale que es Solmei. tenemos servicios deslocalizados de operación y mantenimiento, ventas en diferentes países, con lo cual podemos acometer en, en tiempos muy razonables cualquier tipo de actuación, tenemos un plan de formación de soltech para para enseñar a la gente, digamos, a dimensionar planta, un poco un dimensionamiento integral de, de la planta, no solamente específico de, digamos, a, al traque. Eh, plataforma online de gestión de pedidos para agilizar trámites, reducir tiempo… Y, y bueno, la otra clave o punto súper importante es el tema de, del acompañamiento de la ingeniería del proyecto, fundamental en fase previa a la ejecución, durante la ejecución, posterior puesta en marcha y, y, y mantenimiento. Aquí un poco es una breve slide de, digamos, de la parte de suministro que, que tendríamos dentro de, de la solución integral que comentamos, pues lo mismo que antes, ¿no? Tracker, estación meteorológica, módulos y inversores de testing, ¿vale? Y muy recientemente estamos trabajando también en la opción de poder dar un paquete de, de almacenamiento de energía, ¿vale? Depende del tamaño de la potencia de la par, de, del parque, pues lo dimensionamos con, con diferentes bloques, ¿vale? Este, hoy por hoy, eh, al tener al, al pensar en el modelo de inversores de string, está más focalizado en hacer el acoplamiento en alternas, ¿vale? En lo que más se asemeja, en, en, en inversores centrales, como proponía mi compañero anterior, sí que la hibridación podía ser más interesante hacerla a nivel de, de continua De hecho, grandes actores de sector global de inversores tienen muchas soluciones para hacer ese acomplamiento en DCDC, que, bueno, eh, te ahorra inversión en, en, en el bloque de potencia, digamos, que se puede optimizar de alguna manera, ¿vale? Esto sería un poco, digamos, el, muy rápidamente para bueno, <risa> lo que englobaría, digamos, los servicios y el paquete de la solución integral que, que podemos ofrecer Soltech, pues prácticamente para, para pequeñas potencias de 5 megavatios, incluso superiores o, o inferiores. ¿Vale? El sistema es muy modular, muy paquetizado, muy estandarizado y. y ¿Vale? Vuelvo al principio, ¿vale? Que era. Digamos, ¿cómo vemos Solte? Es decir, nosotros tenemos una apuesta clara, en, en, obviamente, en nuestro producto, pero también queremos ser corresponsables de cómo se integra ese producto, eh, qué implicaciones locales tiene, cómo se desarrolla y, y demás. ¿vale? Entonces, estamos... Basando, digamos, esa visión en cuatro pilares fundamentales, la excelencia socioeconómica, la bio biodiversidad, economía circular y la huella de carbón, ¿vale? Este es el planteamiento, es decir, nosotros tenemos una división también que, que hacemos promoción, de, promoción, construcción, operación y mantenimiento y demás, ¿vale? Y son un poco las líneas de trabajo que, que estamos siguiendo nosotros y queremos que también se orienten, digamos, nuestros potenciales clientes. ¿Vale? Porque pensamos que, que es algo fundamental para hacer un desarrollo sostenible de las plantas fotovoltaicas. ¿Vale? Vale. Os voy a ir listando, digamos, de los cuatro pilares, los, los focos más importantes en los que, en los que estamos trabajando. ¿Vale? El tema de la, la localización pues, es básicamente ir a emplazamientos donde no tengan impacto visual, donde no tenga impacto de de tema de, de expropiación de terreno para, para poder desarrollar el negocio. El, el punto dado impacto ambiental, pues obviamente reducir el tamaño, los ratios, para, para minimizar ese impacto visual y, y demás. Diseñar la planta con criterios de medioambientales eh, en cuanto a pantallas vegetales, intentar minimizar la erosión del terreno, un poco todo lo que tiene que ver con la... Con la con el impacto en la flora y la fauna de, del lugar. ¿vale? El punto cuatro sería intentar reducir todo el tema de las líneas de, de interconexión, porque aparte de generar más pérdidas, pues siempre pueden generar expropiaciones, pueden tener mucho impacto visual en función de la locación. Un poco si nos centramos en ¿no? lo que comentamos anteriormente, es decir, oye, que son plantas de 5 megavatios que van a estar en un radio de consumo de 500 kilovatios. Entonces, todo lo que sea minimizar, ya sea tanto en baja tensión como en media tensión, eh, es importante, ¿vale? Y, y a efectos de construcción, por reducir un poco ese impacto eh, del, durante la construcción, ¿vale? Luego hay otra slide diferente, un poco, que está más focalizada en la construcción, de cómo manejar residuos y demás, ¿vale? Un poco la apuesta también de solter... Eh, es eso, es construir eh, con, con manos de obra de empleo local, compatibilizar otras actividades económicas. O sea, ahí tenéis un par de fotos de, de varios parques de los que tenemos donde se, ya se está compatibilizando el, el tema de, de tener ganado dentro de la planta y, y también tener generar miel. En, en otros tenemos plantaciones de vid, eh, otro tipo de cultivo. ¿vale? Otro planteamiento que también conseguimos... Importante básicamente es contar digamos, con, con la sociedad civil local, con, con la sociedad medioambiental local, para que nos pueda de alguna manera realimentar y marcar unos criterios más consensuados con, con, con todo el mundo. ¿vale? Siempre intentar priorizar compras y servicios locales e ¿vale? intentar de alguna manera beneficiar a la comunidad local con, con apuestas de... de Vamos a usar la palabra ahora, ¿vale? De, de dar parte de la generación a, dar parte de la generación a, a, la, a las personas que hay próximas a, al emplazamiento. ¿vale? El tema de la economía circular, eh, básicamente, es un poco lo que os adelantaba antes: gestión de residuos eh, durante la construcción de la planta gestionar de alguna manera el reciclado de los equipos a futuro, es decir, que no sea que la planta la dejemos y luego no haya gestión a futuro cuando acabe la vida útil de esos residuos, tener un plan de gestión de esos residuos durante la construcción y optimizar eh, de una manera súper importante el tema del transporte para, para evitar contaminación y, y demás. ¿vale? Eh, como último punto que tenemos dentro de, de esos pilares básicos, pues sería intentar compensar o minimizar al máximo posible el tema de la huella de carbono vale eh, básicamente reforestación eh, hacer donaciones del tema del material que puede ser reutilizado y, y ya está